Manía, Storje <risa> Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos sean a un nuevo episodio de Alcien. Empezamos una nueva temporada, la temporada número 5 de este programa Y estamos muy contentos, muy emocionadas de poder salir otra vez al campus Hacer entrevistas, dinámicas y conocer gente nueva Y hablando de gente nueva Tenemos unos nuevos integrantes en el equipo de Alcien. ¿Quiénes son? Claro que sí, como pueden ver aquí tenemos a alguien una nueva integrante del equipo, su nombre es Allison. Allison, ¿cómo estás? Estoy muy bien, emocionada de empezar esta nueva temporada con mis, todos mis compañeros aquí del equipo de Alcien y pues vamos a darle con todo para crear nuevos episodios y contenido para todos ustedes. Ok, entonces también tenemos a nuestro editor que es Henry, que pues lo van a poder ver después en otros videos. La dinámica del día de hoy es la siguiente, tenemos estos papelitos con diferentes colores y tenemos tres categorías diferentes, la categoría de los papelitos eh, color rosa son preguntas sobre el amor, luego tenemos la categoría de los papelitos azules que son categoría mixta de preguntas así random al azar que, que ahí van a estar viendo ustedes y la última categoría son papelitos amarillos que son aludiendo a la amistad y pues bueno, estas preguntas son aludiendo a todas estas fechas del de 14 de febrero y pues nada, vamos a comenzar a entrevistar a gente aquí en el campo a saber cuáles son sus respuestas Bueno, ahora estamos aquí con Suri y con Jesús y vamos a hacerles que escojan un papelito. ¿Quién quiere escoger el papelito? A ver qué pregunta les va a tocar. Ay, Si quieres, puedes ayudarme a abrirlo. Y dice, ¿cuántos tipos de amor existen según la psicología? Ah, excelente, porque tú estudias psicología, ¿no? sí. Bueno, según yo, ¿qué recuerdas? Son como cinco o seis tipos de amor. ¿Te lo sabes cuáles serían? Ah, bueno, está el de eh, regalos, el de atención, palabras de aliento, este, el de cómo de dedicar tiempo, eh, el de regalos, que básicamente es como el de detalles, ah, el físico, creo que ya. Ya, muy bien. A ver, ¿y cuál tipo de amor crees que tendrías tú? O okay. qué, ¿cuál tipo de amor crees que tiene ajá, tu pareja? ¿A él. Ajá. Más como de contacto físico y de palabras. Al menos yo considero que soy más de detalles. Okay, entonces tú das más detalles y él da más contacto físico o le gusta más? Palabras de físico. Oh, ok, muy bien. Y tú, ¿crees que ella es más de detalles o de, de qué? Sí, creo que de detalles y un poco como tiempo de calidad creo, ambos. O sea, esa parte. Muy bien, qué lindo. Es importante que se conozcan cuáles son sus lenguajes. Excelente, gracias. Me gustó mucho la respuesta de nuestros compañeros, pero según los expertos hay seis tipos de amor diferentes o seis maneras diferentes de llamar al amor, que es Eros, Ludus, Storge, Manía, Pragma y Agape. Hola amigos, aquí estamos con Samuel Salinas. ¿Ese? Ok. ¿Cómo puedes saber si alguien está enamorado de ti? Diría que a través de comportamientos que sean distintos, por ejemplo, si una persona se comporta de una manera muy diferente con sus amigos que contigo, puede que a lo mejor es, eh, tenga un pensamiento diferente sobre ti, a lo mejor si llega a ser más eh, amigable, eh, más como que más atención sobre ti, puede que a lo mejor eso sea una, una señal de que a lo mejor Tenga un interés sobre ti. que okay, ¡Qué buena respuesta! Bueno, como sabes, se viene el 14 de febrero y por eso estamos haciendo este tipo de preguntas, pero muchas gracias por, por contestar. Ok, estamos con Areli. Dime tres cosas que se necesiten para enamorarte: para que yo me enamore. Sí. Este. Mmm... Solo tres. <risa> Eh, que sea amable, eh, que sea estudioso y que sea... Um, que tenga dinero. <ríe> Okay. Excelente, miren, aquí tenemos a alguien que sabe lo que quiere y que sabe que lo quiere conseguir Así que si ya saben, si tienen cualquiera de estos tres requisitos, aquí está nuestra amiga Así que búsquenla Estudia Educación primaria Excelente, miren, dedicada, estudiosa y maestra Vengan a buscar a nuestra amiga Bueno, ahora estamos aquí con nuestro amigo Andrés Y le vamos a pedir que escoja un papelito cualquiera saber. ¿Quién es tu mejor amigo en estos momentos? ¿Aquí en la universidad o en general? Mm, en la universidad. Uh, ay, No, veré otra vez, otra vez. ¿Tienes mejor amigo aquí en la universidad? Amigo, sí. ¿Quién es tu mejor amigo? Eh, Iván Leiva. ¿Cuáles son las características de tu mejor amigo o de un mejor amigo? Es chistoso, es carismático, este, siempre tiene buena charla, buenos temas y es eh, futbolista así como yo y por eso nos entendemos mucho. Muy bien, ¿cómo lo conociste? Este, lo conocí aquí cuando recién llegué a la universidad, este, ya me había aparecido varias veces en mi perfil de Facebook, pero nunca pues, no lo conocía y en la facultad justamente lo conocí y me cayó muy bien. Muy bien, excelente. Un saludo para Iván Leiva, el mejor amigo de Andrés. ¿Cuáles son sus nombres? Eh, Juan José. Gilberto. Kevin. Quieran y van a leer la pregunta. Uh, cuéntame la experiencia más loca que hayas vivido con alguien, <risa> algún amigo o amigos... <risa> <risa> la, la, la ah, no, no, no eh, Íbamos saliendo aquí de la uni Y ya me quería ir Y les iba a dar eh, A una ventana a sus casas Entonces <risa> Entonces eh, um, Donde Ya me quería ir Y ellos todavía estaban De que platicando con otros amigos Empecé a correr al carro Y me subí Y luego eh, Ellos se dieron cuenta De que ya me había ido Y empezaron a correr detrás de mí Y se agarraron del carro Y de que Justo iban agarrados De la manija del carro Iban corriendo Y di un freno de 100 que casi se caían de boca. Muchas gracias. Bueno, estamos aquí con... Felipe Rodríguez. Okay. ¿Qué es lo más grande que has hecho por un amigo o amiga? No sé. A Silvio un día le eché saldo. <risa> Eso. <risa> bueno, ya saben que es importante tener amigos que les ayuden cuando ya no tienen saldo, como nuestro amigo aquí. Okay. ¿Qué duele más? ¿Perder a un amigo? ¿Terminar con tu pareja? ¿Por qué? ¿Qué creen que duele más? ¿Perder a un amigo o más bien perder una relación sentimental o perder una relación de amistad? Bueno, pero perder de terminación de vida o terminación de... Ajá, que, es, que la relación ya no, ya no se dé, de, no, no de, de vida, <risa> porque eso es, es feo en, en ambas situaciones Ustedes, ¿o qué crees tú Karina? Yo creo que cualquiera de las dos es fea y depende, pues, de o sea, depende mucho de cualquier cosa, ¿no? Pero, por ejemplo, si tu pareja también es tu amigo, pues ahí pierdes dos cosas, entonces está fea. Sí, sí, eso es verdad. ¿Y tú qué opinas? Creo que igual depende más o menos del contexto, porque, o sea, terminar con tu pareja, como dice ella, puede ser igual una persona o sea, una relación igual de amistad muy, muy cercana y pues una pareja, creo yo, debe ser muy significativa para una persona. Pero perder a un amigo puede también implicar, eh, no sé, mucho tiempo de amistad, relación, no eh, sé, sea, vivencias. Entonces, igual creo que dependiendo de la persona puede ser una u otra, pero creo que en general las dos son similares. Sí, creo que las dos son dolorosas. Depende de qué tan fuerte sea la conexión ¿no? que tenías. sí Bueno, muchas gracias por su opinión. Gracias, ah, sí Dice ¿Cómo describirías a tu pareja? Y bueno, no tengo pareja Y a tu pareja ideal, algo así Ok, yo no tengo pareja <risa> Pero si no tienes pareja ¿Cuál sería tu pareja ideal? Creo que más que allá del físico Y cosas como que Pues de si es guapo o no Creo que una persona que tenga muy bien Marcados los principios y valores Como respeto, la amabilidad, ser fiel eh, y bueno todo lo que abarca eso <risa> qué opinas tú bueno yo no tengo pareja pero el hombre ideal que yo pensaría sería que fuera más alto que yo y que um, tenga bien definido lo que sus ideales y lo que quiere ser en el futuro ok ok muy bien muy buenas respuestas me agrada mujeres que saben lo que quieren en la vida muy bien muy qué es lo más loco que has hecho por amor? ¡No sé! Bueno, así hacia una persona que no sea familiar, no he hecho nada, pero por mi familia sí, creo que fue por mi mamá, la verdad. Eh, organizamos un viaje y le llevamos... Bueno, mi mamá trabaja bastante, organizamos un viaje y creo que fue lo más loco que ella no se diera cuenta. Ya saben cómo son las mamás, que están pendientes de todo. Y organizamos este viaje... Tres, tres días antes Y le estuvimos así como que Pidiéndole que no se diera cuenta ¿no? Y al final eh, La llevamos a la playa Estuvimos ahí eh, Como si nada de que la sorpresita no Arreglar la casita y todo eso Creo que eso fue lo más Lo más exagerado que he hecho por amor Pero fue por mi mamá Qué bonito, ven, ya saben que no solamente es amor hacia una persona, una pareja también hacia nuestra familia, que también es un amor incluso más bonito gracias, gracias por compartirnos nuestro respeto. Muchas gracias por ver este video, esperamos que les haya gustado ¿Qué les parecieron las preguntas que hicimos el día de hoy? Por favor déjenoslo saber en los comentarios. No se les olvide también seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como arroba al-100-um en Youtube como umtv y en Facebook también como umtv. Nos vemos en el el siguiente capítulo. Adiós. Esto es. Al 100. Al 100. Al 100. Al 100. Al 100. Al 100. Al